Muy buenas chicos y chicas y bienvenidos a Final Boss Project. Muy contento hoy por cómo están yendo las visitas. TikTok está volando y YouTube, la verdad, es que también poquito a poco ahora los contenidos se van asentando. Yo quería hablar con vosotros porque ya tenemos casi todo el tema del patrocinio listio, eh, listo. perdón. Eh, pero me gustaría que vosotros colaborarais con esto. Entonces, no quiero que la lista de reproducción esta que estamos haciendo, el Working Together Better, vaya a punto muerto. Así que preguntarme cosas en los comentarios. Eh, incluso si tenéis problemas personales o lo que sea, ponérmelos. Para que cada vídeo pues, pueda, os pueda ayudar en algo o pueda intentar hablar de algo. Y esto sea un poco más dinámico. Es algo que me gustaría. ¿De acuerdo? O si queréis que sorteemos cosas, pues sorteemos cosas. vale O, o, o lo que sea. Pero decirme qué podría hacer yo. Para que vosotros pues dejaréis más comentarios, compartidas, likes. Porque realmente eso es lo que va a hacer que YouTube eh, comparta los vídeos bien. Hemos hecho una aproximación y en principio, sobre junio, ya tendríamos el dinero. Por tanto, vamos muy bien, pero me gustaría darle bombo a todo esto. Al menos mientras me encuentro algo mejor. Hoy ya me he podido levantar algo mejor de la cama, he hecho cuatro cositas de la casa. Así que muy contento. Hoy os traigo Sonic Adventure. DX, ¿de acuerdo? Este juego salió en Dreamcast originalmente y luego lo portearon a Gamecube, ¿vale? ese es el CD, ¿vale? Acordaros que, que tenemos que hacer las fotos de los juegos de Gamecube que os las voy a colgar en Instagram. Ahora ya estamos mucho más activos en TikTok, ¿Y este juego que tiene de bueno? Uno, unos gráficos un poco más remasterizados respecto a la versión de Dreamcast y uno de los mejores niveles, que es el primer nivel de, del juego, que os recomiendo. Y bueno, un Super Sonic también desatado. Deciros que igual que Sonic tiene a Tails y a Knuckles y a Amy, y a todos sus amigos, deciros que puedes correr mucho y puedes intentar llegar muy lejos, pero solo no irás muy lejos. En cambio, si vas en compañía, seguro que alcanzas todas tus metas. Un abrazo y hasta la próxima.